bueno aquí estoy en mi página y voy a poner un nuevo una un nuevo post así que dice aquí new post toco aquí y aquí a la izquierda tengo aquí new post así que entro aquí y aquí es donde voy a trabajar así que voy a poner ahora un título a mi a mi nueva aportación, mi, mi nuevo post, iba a decir, hacia una nueva educación a distancia. Este, y pues voy ahora a eh, poner una, un párrafo que este, explica de que si uno le pregunta a la gente sobre qué pasó en el 2021, pues van a decir que tuvieron unas malas experiencias a distancia, este, especialmente con lo que se llamó enseñanza remota o este, la educación híbrida de emergencia y lo que se está planteando aquí es de que debemos reflexionar sobre ese, esa experiencia y crear nuevas experiencias a distancia que sean de calidad y hay, un, hay una guía para eso dice para ver la guía pues oprima aquí este, así que voy ahora a, a tocar aquí sobre aquí y, este, luego, en, sobre estos tres botoncitos que están aquí, que me dan más opciones, voy a tocar y me da aquí un enlace. Así que toco aquí para yo poder hacer mi enlace. Así que lo que dice es, sobre el texto que dice aquí, va a haber un enlace que si la persona oprima aquí, le va a llevar a un cierto lugar. Así que aquí es donde voy a poner la dirección. Pongo aquí, paste el, el lugar el enlace así que aquí está la dirección que yo quiero que la persona puedan ir a este sitio para buscar ese documento así que les voy aquí poner el apply y aquí ahora tengo eso dice aquí este opriman, opriman aquí le va a llevar hacia ese enlace que puse este, voy también voy a sacar esto un poco del medio este, también voy a poner con una gráfica, así que déjame bajar esto un poco. Y este, ir de nuevo a los tres puntitos. Y dice aquí: insertar una imagen. También se pueden insertar videos, pero yo voy a insertar una imagen. Así que oprimo aquí. Este, y el mío va a ser este, upload de, de mi computadora. Así que lo tengo en mi computadora la, esa imagen así que oprimo aquí y me pide dónde que está este, esa gráfica y eso yo lo tengo eso lo tengo en este aquí en la Universidad de Puerto Rico lo tengo en este 3018 el grupo diciembre 21 y debe estar aquí. Aquí debe estar. ¿Y por qué no lo estoy? Ah, la, el blog, la gráfica. Miralo aquí. Ok, chévere. Sí que me lo está subiendo. Y esa es la gráfica que, que yo quiero. Así que lo selecciono. Y míralo aquí en el medio. Eso es lo que van a ver. Mucho espacio aquí. A ver si puedo eliminar un poco ese espacio. Ok, déjame que está bien ese espacio aquí así que van a ver esa gráfica leen el texto y está también este el enlace así que más o menos esto es lo que yo quiero y le digo publícamelo y confirmar la publicación así que lo confirmo y este abajo le voy a dar view blog para verlo y míralo aquí y este, si yo quiero que vean este artículo y que vayan a mi página, pues voy aquí a la dirección y toco acá arriba y le doy control C. Este control C es una forma de, de pedir copia. O también, si oprimo sobre esto y oprimo con el botón de la derecha, dice copy. Así que voy a copiar. Esa dirección y eso es lo que voy a pegar para que la gente sepa, este que esa es la dirección donde se encuentra este mi blog y que tiene este artículo que yo quiero que vean.